Con la presencia de varios líderes y dirigentes de sectores representativos de la política nacional, se realizó la asamblea de nuestro partido Es Colombia. Delegaciones de casi todos los departamentos de Colombia y de todas las localidades de Bogotá estamos trazando la ruta para participar en la gran convergencia democrática que tiene que fortalecerse y ampliarse para garantizar la meta de una alternación verdadera en el poder. Eh, por primera vez en las pasadas elecciones, en cabeza de Gustavo Petro, la gran coalición por la paz mostró que tiene la capacidad, la fuerza y una eh, afluencia factible, creíble, eh, de llegar a ser gobierno en Colombia. Durante la Asamblea Nacional se planteó la necesidad de tener una vocación unitaria dentro del amplio bloque opositor al gobierno de Iván Duque, para pedir que se respeten los acuerdos de paz y los derechos fundamentales. Y por eso tenemos que seguir trabajando en ampliar esa convergencia, en buscar el poder local en el 2019 y entender los lazos de unidad, eh, desde la izquierda hasta el centro, con todos los sectores que participen de manera autónoma e independiente en un gran frente que sea capaz de liderar en Colombia la paz, la democracia derecho a la movilización y la vida de los líderes sociales. En el encuentro estuvieron presentes y se dirigieron a los delegados de todo el país, Antonio Navarro y Claudia López de la Alianza Verde, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, el exministro Juan Fernando Cristo, la senadora Victoria Sandino de la Fuerza Alternativa del Común, el representante de la U, John Jairo Cárdenas, Jaime Caicedo del PCC y el exconcejal Yesid García del PTC, entre otros.